Esto me trajo un amigo de Cascuala India, Patricio. Esta es una caricatura que me hizo el Perito Sarmiento. Ahí están las pinturas de Gutiérrez de Jomé, Jomé, Jomé. Juntieres, allá también me ha Buenas tardes, maestro Fausto Antonio Andrade Bautista. Gracias por recibirnos acá en su punto de encuentro. Buenas tardes, mis queridos amigos Marco, Manuelito y Cristóbal. Para mí es un gusto recibirles aquí en esta casa. Es una casa de fraternidad, una casa del abrazo para el turismo, para los amigos, para los encargos y todos cuantos quieran visitar. Siempre las puertas están abiertas, igual que los brazos, con calor humano. Sí, debo decirles de que. Desde mis épocas tempranas, me acuerdo que mi madre es la que de alguna forma nos motivó a mí y a un hermano porque aquí toda la familia hemos hecho algo de arte. Mis hermanas eh, bordaban excelentemente bien, eh, eran grandes bordadoras de las polleras, de los bolsicones, tejían los paños no los telares, sino solamente la, los remates de los paños. Mi madre era tejedora de sombrero, igualmente que yo aprendí a tejer el sombrero. Pero la que inició, como les decía, pues fue mi madre. A ella le gustaba hacer un poco de figuras en arcilla. Y eso nos enseñaba, desde muy pequeños, a reproducir. Ella compraba los modelos en el mercado de las vajillas que venían en miniatura, los, los pitos de los, de los gallitos de alfareros la juguetería del nacimiento era producir solo por nosotros Para los nacimientos de, de, de, los, de, de los niños de Sí, el niño, el niño, el sí. Dios, en mamá les sabía quemar al lado en el fogón de la cocina ahí a un lado les quemaba para endurecerle las piezas que nosotros hacíamos posterior a esto, ya en época escolar, teníamos pues, los, los profesores anteriormente eran multifacéticos porque nos enseñaban de todo desde el canto, la gimnasia, la danza y la pintura yo tuve maestros excelentes en pintura el señor Víctor Huestán que hasta hace poco falleció era de la persona que más yo me acuerdo y del señor no, no, Mata en quinto grado antes en las épocas de exámenes Hacíamos las exposiciones de fin de año con todos los trabajos seleccionados naturalmente, pero llegábamos las paredes wow. porque los exámenes eran presenciales por los padres de familia. los padres de familia, la familia mismo, a ver el examen del, del, del, del joven, uh -huh. a destacarse ahí. Pues. Entonces, estos profesores nos enseñaron y nos elig eligían para concursos que había interescolares ¿Y usted vivía en algún patio? En este sector de aquí Nosotros nacimos no en esta casa sino que teníamos una propiedad Eran caminos de tierra la, El ingreso a nuestra casa que era acá al fondo Era por un postillo que decíamos con pencos, con, con toda la, la cementera Y en la noche la iluminación era sumamente baja de los postes de madera que habían antes aquí totalmente un poquito que decían que había que prender un fósforo para ver si la luz está prendida wow. y daba miedo eh, salir de la noche cuando más eran las chamisas que nosotros hacíamos entre los amigos del barrio para salir a, a conversar los cuentos y muchas de ocasiones eran las pesadillas Creo que era el común de la gente humilde de antes wow. entonces en esa forma nos, nos iniciamos y los trabajos que hacíamos era para autofinanciarnos el sueldo de mi papá era muy bajo, empleado público él trabajaba en la asistencia pública y era, era bajo para el mantenimiento de seis eh, hijos que teníamos porque mi, mi hermano igualmente era muy hábil eh, entró también en la cerámica San Francisco ahí les enseñaban a hacer dibujo y eso también me incentivó mucho a mí de ver cómo él pintaba los dibujos como hacían en los moldes, las hojas naturales le pasaban al cemento entonces era un trabajo maravilloso y todas esas cosas se incentivaron para que yo continuara ¿Cómo se llamaba la escuelita donde estudió maestro? La escuela ¿Qué? mía fue la escuela municipal Azogues era una escuela humilde Si sí, uh -huh. había dos escuelas en ese entonces las principales de acá cuatro más bien dicho la Salle, la Providencia pero eso eran para la gente rica uh -huh. en cambio las escuelas populares era Emilio Abad y la municipal. Luego de la etapa escolar de la que supe de grabado, supe de hacer moldes, hasta que llegó ya el momento de la secundaria. Así es. Prácticamente mi secundaria llegó a hacer la cerámica y ahí eh, conocí pues al gran maestro uh, Daniel Mogrovejo Calle, que además de darnos las clases nos llevaron a decorar la cerámica. Ahí me mantuve en la cerámica municipal durante cuatro años aquí en Azogues. Pero al mismo tiempo, un profesor que vino de Quito, él tenía una cerámica familiar en la casa, cogía sus encargos, se llamaba Cerámica Volta. Y él nos llevó también a trabajar de noche en la casa de él, decorando con mi hermano. Pasa de que él ya tiene que regresarse a Quito. Y él tuvo que vender la cerámica. Ahí se vende la cerámica a Cuenca. A ah, Cuenca. Adquiere el arquitecto Gastón Ramírez, hijo de un azoqueño, de un señor eh, Rafael Ramírez, que era comprador, gran comprador sombrero, y gasto dinero. Entonces ahí, se, en Cuenca, él quiere formar la primera cerámica en Cuenca. Se llamó Sermod. Y vende el señor Maldonado la cerámica Volta a él. Y él pide que les envíe trabajadores también, pues no, que les va a pagar el pasaje, en fin. Y si podíamos irnos a Cuenca con él para que enseñemos cerámica en Cuenca uh -huh. Ahí es que nos, que nos lleva él a Cuenca uh -huh. Él era decano de la Facultad de Arquitectura también, el arquitecto Gastón Ramírez, hasta ahora vive él uh -huh. Conversamos aquí y nos da, o sea, un mejor sueldo Entonces vieron de que la situación iba a mejorar entonces nos enviaron nuestros padres, todavía adolescentes. Entonces fuimos a Cuenca a enseñar la cerámica a muchos cuencanos. La primera cerámica que se monta en Cuenca, para sí. ahora ser un emporio de la es. cerámica cuencana a nivel mundial. Es. Porque incluso del mismo Japón tienen pedidos. Así es que. ¿Y en la, la escuela dónde nace? ¿no? Entonces la cerámica. ¿A quién aquí en nace aquí en ¿A ¿A ¿A Ustedes son, eh, maestro Fausto y toda esta generación, son los precursores, los iniciadores de esta escuela de la cerámica que hoy en día ya está industrializada prácticamente. Eh, ya en ¿no? Cuenca, aquí uh -huh. se perdió. Eh, la primera cerámica municipal fue, entonces ahorita, la Plaza de la Juventud. Uh -huh. Ahí fue la cerámica. Ahí tuvieron que. Era un principio de mercado que nunca terminaron, pero. Nosotros ahí funcionábamos. Después, con el tiempo ya desaparece, tuvieron que eh, romper prácticamente esa construcción, la estructura, y se hace la Plaza de la Juventud, y a la cerámica la envían a Chacapamba. En Chacapamba empiezan a desaparecer las piedras, la maquinaria, y quedan ya poquísimos trabajadores, y decía, el municipio no tiene dinero para mantener, se cerró la cerámica. Y en Cuenca, en cambio, próspera, próspera completamente. Próspera. Primero, el arquitecto Ramírez trajo a su familia también, una familia crespo, que eran los cuñados. Los cuñados también expandieron. A él hicieron quebrar la cerámica de y Ventajosamente, yo ya salí cuando quebró la cerámica. Entonces, él nos propone el ingreso a Bellas Artes, que él nos ayudaba en todo lo que consultemos así mismo. Nosotros consultamos acá con la familia. Y eso, empezamos a... sus estudios, estudios universitarios fueron en la Universidad de Cuenca. Sí, la Universidad Estatal en la Escuela de Santa En de Bellas Artes. Sí, sí, ¿De sí, qué sí. año estamos hablando? Aquellos... Estamos hablando del 62. En el 62 yo ingresé a, a, a, la, a la Estatal de Cuenca. ¿Y la Universidad de Cuenca ya disponía una Escuela de Bellas Artes? De claro, esa de muchos años atrás. La Universidad de Cuenca tenía... Ellos comenzaron con una academia de Bellas Artes, pero adscrita a la Universidad de Cuenca. Después se forma la escuela y de ahí fue evolucionando, pues, al portal de artes. Una vez de que yo ya me gradué, dije, hasta ahí nomás la cerámica, porque ya se trabajó bastante tiempo y, por otro lado, ya uno profesional ve de distinta dimensión ya lo que es el decorador de cerámica y lo que es la, el mundo del arte, ¿no? Entonces, la universalidad del arte. Es extensa. Como yo tenía también gran, eh, grandes encargos en material didáctico aquí mientras estudiaba, con eso a mí me ayudaba, porque yo las noches que venía de Cueca, nosotros viajamos todos los días todos, los días, todos días. los días, entonces yo tenía trabajaba en las noches y las madrugadas, dejaba haciendo los materiales didácticos, mis hermanas se encargaban de, de, de vender, de, de, de, de cobrar y Así en ese sentido se trabajó, muy sacrificada la tarea, a trabajar allí en la cerámica y a estudiar. Y vine con toda esa mentalidad nueva, con todos esos principios artísticos, a servir acá a la tierra. Entonces tuve una gran acogida, al punto de que yo trabajé con unas ocho personas me ayudaban a mí. Las bandas de reinas, de madrinas, todos esos se hacían acá, pues, ¿no? E igualmente los Aquí pergaminos. Todo a mano. O sea, todo parte. era trabajo manual. Pues, wow. Sí, los pergaminos, mm. igualmente pues, manuales, las alegorías, las escrituras a mano. Eh, eso no nos enseñaron en Cueca, sino que yo desde la escuela mismo aprendí a manejar la pluma, porque aquí antes se escribía con pluma. Tengo ahí, había la pluma gótica, la pluma redonda, la pluma uh, lanza. Sí, antes el pintor era para, para todo eso. inclusive la pintura de los carros era a mano, pues. Nada de sopletes, nada, todo era con brochas y a mano, ¿no? Claro, los rótulos, la rotulación, que a nosotros nos enseñamos a hacer las vallas, por ejemplo, para las avenidas para venta de autos, para venta de llantas, para venta de cual, cualquier uh, uh, producto Las, las mismas uh, campañas uh, políticas eran pintadas a mano los, uh, los retratos de los presidentes, Velasco Ibarra, por ejemplo y si tenían El, que hacer promoción nacional, tenían que pintar mucho... Cualquier cantidad. Eh. Sí, uh -huh. eso da uh -huh. plata a uh -huh. muchos pintores. Yo en eso no acudí, yo no fui muy político. Uh -huh. En esa materia no entré, pero habían otros. Por ejemplo, ahorita Edmundo Montoya, que es un, un gran pintor de aquí, él pintaba bastante, Pedro Sarmiento. Ahorita todo es ya solamente en, en los plotters. Uh -huh. Todo es en plotters, uh -huh. impresos. Me apena mucho a mí, porque... Por un lado, restaron completamente nuestros insumos económicos, porque toda vez de que ahora se utiliza la tecnología para inclusive reproducir obras de cualquier parte del mundo, de cualquier museo del mundo, usted baja la Mona Lisa de, de, de Da Vinci, puede bajar la Sixtina de Miguel uh -huh. Ángel, puede bajar... Cualquier pintura de cualquier museo del mundo, el Museo de Versalles, el Museo de, de, de Louvre, los museos de Norteamérica, de México, todo está ya en, eh, en el redes. celular, está en el computador y ahora inclusive la impresión ya sea sobre lienzo, entonces da la, da, da la idea de que fueran pinturas al, al óleo porque muchos inclusive iluminan nada más eso para decir que son óleos solamente dan unas pinceladitas, unos toquecitos y dicen, ya son. Nos, nos quitaron el pan del día, porque ahora son muy pocos los encargos. Ya es una pintura lujosa el hecho de Caballete. Pocos son los que mandan a hacer un retrato, los que adquieren una pintura, porque habiendo ahora los pósters, usted compra en un dólar un póster de unos 60 por 40, en marca, y ya tiene un cuadro para la sala, de cualquier lado, sea este bodegón, sea retrato, sea cualquier tipo de pintura religiosa, usted ya tiene las cenas mismo que se venden en abundancia, y al distinto tamaño, con un dólar, máximo cinco dólares, en marca, y está colocado usted ya. Antes nos entregaban los trabajos los profesionales, los abogados, mandaban hacer la diosa Astrid, por ejemplo, de la balanza, los ingenieros, los médicos, eh, siempre tenían pues su, su, su dios o su, o su referente eh, griego. Así que en, en ese sentido, nosotros como usted bien anota, hemos ido pas, paso a paso viendo el despunte de la, de la tecnología. Y, ve, ve, ve. Cañar diseñó una explosión de acuarelas. Yo he estado en tres ocasiones en Cañar. A mí me invitó el municipio una vez, me invitó el Colegio Andrés de Córdoba otra vez y por mi cuenta yo fui a presentar otra exposición así mismo en el, en el municipio de Cañar hay exposiciones de acuarelas, yo iba a sacar paisaje de ahí de Cañar me encantaba el paisaje de Cañar, los segales, los, los, los, los, los trigales, uh -huh. las papas todas las cosechas, eh, la gente, los caballos Inclusive yo fui a, a alquilar una, una pensión que había en todo el parque y Yo pasé ahí, pero yo tenía un amigo que ustedes se me conocen, a Wilson Correa a él la labraba diciendo que no le había consultado Me fue a sacar de la pensión me llevó a la casa de él A que de ahí me mantenga con él, y él me dio de comer, dormir Y pasé la semana ahí pintado a cañar entonces hice una linda exposición de acuarelas. Más de 50 acuarelas, 58 acuarelas fueron. ¿Y aún disponemos eh, esas acuarelas? Mayores? Ya esas desaparecieron. Ah. Unas, eh, anteriormente le cuento que le pedían los amigos a uno y uno era muy generoso. Lleva nomás, lleva nomás, lleva... Uno obsequiaba las, las, las pinturas propiamente. Ya después uno empezó a valorarles, como se debía, pues. En primer lugar, me invitó el colegio, el colegio Matobelle, que inició llamándose La Salle. Uh -huh. Después puso el nombre de La Salle. En el técnico trabajé 18 años, más otros años en los uh, particulares. Eh, mis, uh, no han sido mayor de mis salidas, no. Cañar, Biblián, a donde me invitaban las instituciones. También he expuesto el eh, caso de Cuenca caso de Guayaquil, caso de Quito ya a nivel de, de, de fuera del país yo he pintado las obras para fuera del país ¿Y? especialmente mis pergaminos han llegado a Europa han llegado a la China han llegado toda América yo le pinté inclusive al Papa para la Basílica de la Santísima Trinidad está un retrato del Papa eh, del, del, no, fue el, el Papa Benedicto XVI y a un nuncio apostólico de allá de Italia, pues también me mandaron a hacer para entregarle a él, a, personalmente eh, en Italia, porque él dejó de ser de aquí, se le llevaron a Italia, tiene un cuadro a tamaño natural del cuerpo entero, se le hizo para, para llevarle a Italia. Y así que ese orden ha sido, mi pintura anda por todo el mundo, por todo el mundo, con los retratos, con los pergaminos. El arte siempre ha estado en, de forma secundaria. Uno es el que tiene que hacerle vale, valer al arte y uno tiene que promocionarle, pero con esfuerzo propio. Sí. Y maestro, usted nos ha dejado claro, ¿no? Realmente el apoyo, la conciencia hacia el arte es, es muy escasa. Sí, oficialmente. completamente. Ahora usted ha tenido la oportunidad de, tal vez de compartir todo este conocimiento, de todo este arte que lleva usted a las parroquias, a de las comunidades vecinas aquí de los cantones, en este caso de Azogues, a las parroquias ¿ha habido esa oportunidad? Les diría de que no en ese sentido por un lado, no ha habido la invitación y ha habido también poco conocimiento ahora último ya son con los GAS antes eran los tenientes políticos que no conocen de la materia, no sabían entonces, no ha habido estas invitaciones, porque de lo contrario para mí, con todo el gusto. Yo siempre servicial en ese sentido, a mí me ha gustado compartir eso. Ventajosamente, a mis 74 años todavía soy una persona sana, hago mucho ejercicio, y hago ciclismo, hago natación, y hago caminata, yo alterno toda la semana, a las 5 de ah. la mañana, a 4 y media, cinco a 5 de la mañana, yo me levanto a hacer esto, un día bicicleta, otro día natación, otro día hago caminata, y así en ese orden el corazón se mantiene bien, la mente se mantiene lúcida, igualmente la, la, el sistema óseo. Y esto me la da... la salud un pilar fundamental para desarrollar arte? Sí, sí, sí, completamente. Una buena alimentación. Hay que ser disciplinado porque las horas de trabajo tienen que ser cronometradas. Horas de ejercicio, horas de comida y sueño. Mi, mi, mi taller y, y sala de exposiciones de mis pinturas personal Tengo mi museo de arqueología, antropología, antigüedades, artesanías Que requiere de mantenimiento Y lo mismo, una pinacoteca con colección de cerámicas, de distintas cerámicas del austro del país, de aquí de Azogues y pinturas nacionales, no, de los pintores nacionales, amigos, colegas y en veces algunos alumnos míos también que son profesionales han, me han entregado pinturas de ellos y en ese sentido yo tengo ocupada toda la casa con el, el arte, con el museo.